Bueno, como usted podrá darse cuenta, la, las condiciones de higiene de nuestro hospital eh, son pésimas. Tenemos áreas, eh, de, el área de maternidad, el área de ortopedia, que son vergonzosas para nuestra población. Eh, el suministro de agua potable del hospital eh, es también muy precario. Tenemos eh, eh, eh, al, algunas horas del día en la cual no hay eh, agua potable en ninguna de las áreas del hospital Así lo manifestó el presidente del colegio médico seccional Duarte, doctor Cristian Ortiz al referirse a la situación del hospital San Vicente de Paul en este municipio de San Francisco de Macorís Este es un hospital que yo hace tiempo que vengo declarando que debería declararse en estado de emergencia este hospital cumplió ya, cumplió su rol este es un hospital que tiene ya construido más de 60 años, eh, donde tenemos habitaciones. Una habitación, una sala de alto riesgo que yo manejo, que manejamos nosotros como departamento, que tiene ocho camas y un solo baño y no hay agua potable. Donde ahí hacen sus necesidades las ocho pacientes más las visitas que se presentan ahí. Y es que tal como lo ha manifestado en el medio de sus declaraciones, asegura que a pesar de que poseen el material médico, existen los recursos por parte del gobierno para mejor calidad del servicio de salud en San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Giovanni Paulino.